Y en la sesión de, de hoy, eh, para eso tenemos al profesor Francisco Zamora Cabo, que es catedrático de Derecho Internacional y Privado en la Universidad de Aume I de Castellón. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, de cuyo departamento de Derecho Internacional y Privado fue, fue director. Antiguo decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Aume I de Castellón y actualmente director del Departamento de Derecho y Privado de esa misma universidad. Eh, el profesor Zamora eh, ha eh, sido profesor en de, de, de distintas universidades extranjeras, es autor de un sinfín de trabajos publicados en revistas nacionales como internacionales, ponente en congresos nacionales y extranjeros y viene precisamente hoy a hablarnos de un tema del que es un absoluto especialista. Eh, el, el, el título de su conferencia es exactamente Desarrollo Sostenible y Empresas Multinacionales: un estudio sobre los acaparamientos de tierra en clave de responsabilidad desarrollar el tema, con <coughs> bueno, el apartado de introducción, la comunidad internacional ha adoptado el desarrollo sostenible como uno de sus referentes prioritarios. Las empresas multinacionales pueden, sin embargo, interferir o imposibilitar su consecución a través de los acaparamientos de tierra, los land gravings, un complejo fenómeno en el que en muchas ocasiones alcanzan un marcado claro protagonismo y que puede verse entre sus variadas manifestaciones como realmente una patología del citado desarrollo. Habiéndolos estudiado en otro lugar con motivo de un comentario al caso de Neumann, no me cabe duda de que tales acaparamientos en múltiples ocasiones resultan absolutamente contrarios a los diversos objetivos que conforman el desarrollo sostenible, tal como han sido expuestos por ejemplo por el secretario general de las Naciones Unidas a en su informe de síntesis sobre la agenda al respecto después de 2015. Propongo aquí entonces, tras este apartado de introducción, una presentación del problema a través de casos recientes, mostrando diversas situaciones de conflicto en sectores elegidos, sería el apartado segundo, y otras en las que grandes esfuerzos colectivos han conseguido o se encuentran vías de lograr. Un Culminaré luego mi estudio con algunas reflexiones finales, está en el apartado 4, entre las que traeré a colación la relevante actividad de los defensores de los derechos humanos, que lo son aquí de sus comunidades y de la tierra que habitan, y el gran crédito que merece su continua y valerosa lucha a lo largo y ancho del mundo.